Buenos días a todo el mundo, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio tan interesante que vamos a tener, en el marco de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, campaña que se ha lanzado en el Día de la Tierra eh, el 22 de abril eh, del 21 y de este año, y en la campaña que justamente se propone eh, difundir y analizar la problemática que atraviesa el agua en todas las cuestiones ambientales. Porque eh, el agua justamente es el, el, como el hilo conductor de todos los problemas ambientales que estamos padeciendo en Latinoamérica. Entonces nos hemos propuesto hacer con toda la gente que participa en esta campaña, que son muchísimas organizaciones en todo el territorio plurinacional, con todas las naciones originarias incluidas, por supuesto, porque son ellas las que además más honran este bien esencial. Así que estamos todos intentando realmente eh, llevar la conciencia como para lograr eh, una ley protectora del agua para impedir el uso indebido de este bien. ¿no? Esa es digamos Esto es lo que realmente queremos hacer con la campaña y por eso estamos haciendo toda esta serie de conversatorios. En este caso, ese conversatorio con la perspectiva ecofeminista sobre la problemática del agua. Y eh, le queremos agradecer además especialmente a CLACSO, al Centro Latinoamericano de, de Estudios Sociales, eh, de Ciencias Sociales, por facilitarnos, digamos, este Zoom y esta difusión y esta presentación también. Y también a Finca, en donde también estamos en las redes eh, transmitiendo este conversatorio. Por supuesto, bueno, tengo el enorme gusto y agrado de presentar una persona realmente increíble y luchadora y muy consecuente con lo que piensa y con lo que hace, ¿no? Algo tan difícil realmente, ¿no? Y ella es, bueno, la que estamos esperando es la doctora Bandana Shiva, eh, física, es, eh, es, en, eh, ella es, es investigadora en. Eh, ciencias y ambientales, políticas ambientales, en tecnología. Eh, ha fundado el, el centro de Navdaña, no sé si lo digo bien, eh, pero que es el movimiento hindú para proteger la diversidad e integridad de los bienes comunes vivos, especialmente las semillas nativas, que es eh, su mayor lucha. Ella siempre ha trabajado mucho en pos de poder eh, juntar y preservar la diversidad de las semillas en la India, que también sufren lo mismo que nosotros el avance de, las, de, de, bueno, de Monsanto Bayer y de, la, de, la patente, de las patentes de las semillas. Y también eh, ha trabajado muchísimo por la agroecología en general y el comercio justo. Tiene una larga lista de libros publicados sobre estos temas y especialmente la tarea de las mujeres en las luchas socioambientales da lecturas en congresos, en universidades, es miembro de, de la Junta Nacional de Estándares Orgánicos en la India, y ha colaborado con servicios sobre nutrición y agroecología eh, en el grupo experto eh, en estos temas del Príncipe Carlos, y también fue invitada a Bután eh, para la transición al 100% ecológico de la producción en, en Bután. Eh, Bután además me parece un país este, maravilloso. Eh, que tiene como este concepto de la felicidad como más importante que todo ¿no? La felicidad. Eh, esto es nada más que una muy muy resumida reseña de lo que es Bandana Shiva realmente porque tiene un, una enorme cantidad de, de trabajos y de actividades además de todos los libros por supuesto que ha escrito y, y es además según la revista Forbes es una de las siete mujeres más poderosas del mundo Así que le damos la bienvenida a Bandana Shiva, le agradecemos muchísimo su tiempo como para poder estar con nosotros y conversar sobre estos temas. Y también quiero presentar a Florencia Santucho. gracias a ella realmente tenemos a Bandana con nosotros hoy, porque Florencia es además de haber sido, bueno, ella nació en Italia durante el exilio de, de los padres en la, en la dictadura argentina, se dedica a formarse en, en, en las artes audiovisuales en Italia y Argentina, es gestora cultural, productora, jurada y programadora de distintos festivales de cine, y actualmente es de, directora del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, y también de Finca, que es el Festival de Cine Ambiental, y de Finca de, de, y Derechos Humanos de Paraguay. Eh, también es vicepresidenta del IMD, miembra, miembro de Juntas Directivas de Green Film Network y Human Rights Film Network, y actualmente se especializa en eh, el eco managing, management para reducir el impacto ambiental de producciones audiovisuales y eventos culturales. Así que así las presento a estas dos maravillosas mujeres que tanto trabajan por tanto el medio ambiente como los derechos humanos, y eh, una cosa que me quedó a mí, leyendo todo lo que, lo que leí de ustedes, que son tan, tan, tan honorables mujeres, eh, me quedó una pregunta que es la primera pregunta que les quiero hacer, y es, ¿cuál es el poder femenino? Ese sería el como para darle el marco a esta conversación, y después seguimos adelante con todas las demás preguntas que tenemos de varias, eh, de varias agrupaciones femeninas que me hicieron, eh, me, me dieron las preguntas para hacerles. Pero bueno, esta me parecía como que era la introducción para, para empezar a pensar, ¿cuál es el poder femenino? Bandana, te cedo la palabra. Me interesaría muchísimo escuchar eso. <risa> given that we are meeting for this amazing um, launch of the movement um on, on the rights of water i would say the power of women is the power of water <laughs> and and just like water seems so harmless but drop by drop it can break a rock <laughs> And even more importantly, because in this period of climate change. I have watched how. A flood. can take everything with it. How a cyclone and the ocean, you know, when when the tsunami came in the Indian Ocean or the tsunami came in Fukushima, all these amazing infrastructures that had been built, I saw the bridges twisted and thrown aside roads and giant buildings and i mean who is a better builder than uh, japan their buildings had no power in front of the power of water so i think our power is like the power of water let me just add another power that women have and water has i save seeds as you said and the seed is sitting latent yeah it's you know, just waiting And that first drop of rain comes or the first drop of irrigation comes and it bursts into germination. The roots come out. And with that little bit of, of encouragement, you know, all of life, all of social life and human life is nourished by the drops of love that women, the mothers, all of, all of us, have been nourished by mothers in our wombs where we floated in water. And that is the power. the power of nourishment, the power of bursting forth into life, the power of even one drop carrying with it, it within it the power of life. Me gustaría muchísimo saber Florencia eh, cuál es tu idea del poder femenino? Eh, tal como mencionabas, yo me crié, así, me crié en Italia y mi primer marcha feminista tenía el eslogan de ese tiempo, de los años 90, en italiano, eh, canción también, Siamo la luna que mueve las mareas, cambiaremos el mundo con nuestras ideas. En castellano es Somos la luna que mueve las mareas, cambiaremos el mundo con nuestras ideas. Y eso siempre me dejó una fortaleza de cuánto estábamos conectadas entre las mujeres de forma circular, tal como la tierra, como el agua, como decía bien Bandana, y que nuestra posibilidad de dar vida también era parte de, de ser, estar conectadas con la vida de la naturaleza y con los ciclos, entonces que el agua, que la luna, que los movimientos permiten que haya vitalidad. Entonces el hecho de morir cada mes de la sangre es también una manera para enfrentar esa muerte y que la defensa de, de la madre tierra, la defensa de nuestro territorio, que es también nuestro cuerpo, es para muchas mujeres eh, parte de esa subsistencia. No, sabemos que eh, tenemos que volver a ese ciclo para poder mantenernos vivas. Y entonces es algo que bueno, me reencontré también eh, feliz cuando Bandana vino a la Argentina, al Finca, en el 2016. Eh, yo tenía un bebé, mi bebé, de ocho meses, y, y por acompañarme y acompañarlo en esa crianza, compartimos con Bandana esa vivencia de las mujeres que van, sostienen su espacio, sus luchas, dando vida, pero garantizando la vida de sus hijos a través de la lucha del presente. Y eso es el emblema de nuestras defensoras, guardianas del agua, de quienes ancestralmente vienen manteniendo la vida para la comunidad, para el bien vivir, y entonces eh, para mí esa es la fortaleza, saber que, que venimos de resiliencia, de tanta dominación y, y abusos, pero también nuestra resistencia está en que siempre vamos a poder filtrar la tierra para devolver vida a las semillas, siempre vamos a poder recordar a través de, de nuestra memoria ancestral, de nuestras ancestras, cómo este linaje nos mantiene Conectadas. Lo que sucede a una abuela se transmite a, a los nietos y así también nuestra memoria colectiva, más allá de, de ser madres que engendran también las disidencias, la identidad eh, digamos, femenina de la naturaleza, tiene muchísimo que enseñarnos todavía en esa circularidad que los pueblos originarios mantienen y respetan por fuera de, del ritmo del reloj. Y yo creo que, que el cuerpo de la mujer está mucho más conectado a ese ciclo natural por fuera de un capitalismo patriarcal que todo el tiempo quiere dominar la naturaleza, también dominando el ritmo de los tiempos de la vida, y que en cambio si nosotras nos escuchamos, nuestro cuerpo, nuestro sentir-pensar, como nos dicen algunas eh, ecofeministas, nos reconecta con las emociones y con la capacidad de empatizar con la otra, el otro, y, y en ese ciclo es donde yo creo que tenemos nuestra posibilidad de de renacer constantemente y como siempre dice Bandana también, de volver a hacer semillas y garantizar que nunca nos van a poder aplastar por eso. Y ahora tenemos muchas nuevas mareas, mareas eh, verdes, pero también fucsias, eh, violetas, y eso es lo que nos permite multiplicarnos y replicarnos en los pequeños fuegos y, y resistencias. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta que está un poco relacionada con esto, que es, si que consideramos que el agua es el elemento esencial del planeta, y también nosotros que somos, mayormente estamos hechos de agua, ¿por qué ponemos en riesgo nuestra propia supervivencia, eh, poniendo en riesgo este, justamente este bien esencial que es el agua potable? ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué creen ustedes, bandana? Uh, given that you know I have been involved in uh, protection and defense of the earth now for five decades half a century beginning with the amazing movement of Chipko now women came out to say don't destroy these forests because they're water women understood that in the oak forest the leaves fall and fall make humus and from there come the streams and they st sang songs that from the oak Comes water, and they also knew that when these native forests are replaced by pine, the streams disappear. They were talking about this in 1970s, long before the ecological functions of forestry came. Right now, we are seeing a strange phenomenon around the world: forest burning. They're burning in British Columbia, they're burning in New Brunswick, they're burning in Greece, California. And there's one little thing I noticed on my last trip to the United States, because now we just, you know, very quickly say climate change, climate change, climate change. We don't look at what we are doing to the soil and the earth and the forest and the water. Climate change is a water crisis because they are spraying Roundup and Argentina has had So much round us preyed on it. And when I visited, I visited the lands and I had just received from dear Fernando, the massive destruction on the river system and the beautiful River Piranha as the forests are destroyed and the catchment and the flying rivers go because the forests create the water. This relationship of biodiversity and water, of life and water is what was forgotten, beginning with the forest movement, but forests were defined as timber mines and then i did my study on the green revolution and all kinds of myths were created produces more food not true at all waste a lot of water we had no water crisis in india till chemical industrial revolution came when i was a child and everything was organic our water even the desert used to be at 10 feet And no matter where we traveled, we could just stop at a stream, stop at any well, and drink the water without fear. I have watched this land of abundant water, just like your rivers are now being turned into drains. Because the industrial system was based on fossil fuels, it tr treated water as either a mine. To extract energy, or water, or as a dump yard for putting all the waste, and we forgot that rivers are living. We forgot that water has its own autonomy, and we forgot our own cultures. So here I am in the land of the Ganges, which starts. You know, I'm from the mountains in the Himalaya, and I'm in the area where the Ganges and its tributaries start. And all of these rivers, the temple is a temple to the river. The Thank dating. you. It, maybe. I'm sorry that I interrupted oh, you, but, yeah. Yeah, you know, we need to understand yeah. in Spanish, please. Yeah. I'm yeah. sorry. <laughs> sorry. Sorry to <laughs> interrupt us. You shouldn't <laughs> nod. No <hay> problema. <laughs> you know, if you nod, I think everything is going fine. But let me come back to the power of water. Now we in indigenous cultures, women, understand water has power and we work with water as co-creators so we used to have lovely water mills where the power of water would grind our flour and then they found fossil fuels and coal and burnt coal to make steam and instead of using the power of the river they started the power used to use the power of fossil fuels which in any case turns water into steam or nuclear power. What does nuclear power do? It uses a very hazardous technology of nuclear technology. And I've, you know, I've worked in India's nuclear system for training. I would have joined it if my, I hadn't woken up to the hazards. Nuclear power just boils water and turns it into steam. That's how we get power. Why are we going through these tedious, tedious routes? to create pollution, to create damages, to create climate change, when we can collaborate with water, make peace with water and create huge economies. So many of my movements uh, work and my research, whether it's mining, all mining, ends up being destruction of water, whether it be bauxite or limestone, done studies on both, dams, are interfering in the right of the water to flow freely and in my region every hazard of the recent time 2013 and this year on 21st of february 2021 all induced by dams and aggravated by climate change and the melting of glaciers so at the end of it the story of life is the story of water in peace in freedom And the story of destruction is the story of, of the violence against water. And the last thing I want to say, industrial agriculture is the single biggest force of water destruction and water pollution. Take the fact that it takes 10 to 15 times more water to grow a chemically fertilized crop. Organically, you actually conserve water. And second, all of the chemicals, the nitrates creating dead zones in the ocean, the pesticides, the glyphosates running into water are turning our life-giving waters into toxics, which is why we have to put an end to industrial agriculture, the poison cartel, and bring life back to our food system so that Our water systems can come alive again. Um, acá tengo varias varias preguntas que están haciendo las personas que están participando y escuchando eh, una es si el extractivismo que está destruyendo nuestros mm, nacimientos del agua que son los bosques y glaciares en sudamérica hasta los gobiernos autodenominados progresistas son garantes de esta destrucción ¿Cómo ve a los movimientos emergentes sudamericanos frente a esta realidad tan adversa? Estas dos preguntas, esta pregunta se la voy a dirigir primero creo que a Florencia, que es la que más conoce eh, un poco el, el movimiento latinoamericano en estos términos, pero al mismo tiempo le voy a dar tiempo a Bandana para que eh, nos cuente a ver cómo lo ve ella desde un punto más internacional. Podría solamente repetir la, la última parte de la pregunta porque se me cortó un poco. ¿Cómo, cómo, ves, ¿Cómo ven los movimientos emergentes sudamericanos frente a esta realidad tan adversa, digamos, de que los gobiernos siguen este, apropiándose de los recursos eh, para las empresas, digamos, para las grandes corporaciones? Eh, bueno, claramente en Latinoamérica puntualmente eh, las políticas extractivistas se destacaron también en los gobiernos más progresistas por la falta realmente de consideración de, de lo que tanto veníamos hablando que el ecocidio es también un genocidio y no solamente hemos visto de tantos años acciones del deterioro de de los ecosistemas, sino también de acuerdos y convenios, como ahora se manifestaron con la pandemia, para salir de situaciones de crisis económicas, que en realidad son estructurales de este sistema insostenible, terminamos haciendo acuerdos, como el acuerdo porcino que se hace en Argentina, para supuestamente salir de una crisis y seguramente entrar en otra, con futuras pandemias, epidemias, por tener una producción intensiva de cerdos en este caso, en las zonas más pobres, con ya crisis hídrica y muchísimos problemas también eh, de desnutrición de la población. Eh, están todas ellas eh, principalmente relacionadas con el agua, justamente como decía bandana porque la, la guerra que no es tan futura sino más bien presente es la guerra por el agua, eh, como una guerra por el petróleo, por los recursos esenciales de sustento de, del planeta. Y entonces, bueno, quiero recordar, por ejemplo, que las campañas que se vienen haciendo en Argentina, no a las falsas soluciones, están vinculadas con, con movimientos mundiales, puntualmente latinoamericanos también, contra estos graves problemas del fracking, de la megaminería, que tiene eh, su raíz en, en poder expropiar recursos y también, por supuesto, destruir esa cultura del territorio, esa cultura de la economía circular que los pueblos originarios y las, los vecinos y la población garantiza de una forma, en cambio, en armonía con la naturaleza. Así que yo creo que los movimientos socioambientales que se están manifestando en los últimos tiempos, ya más de 20 años, pero los últimos dos años de pandemia han evidenciado que gracias también a la lucha de vecinos, vecinas, de asambleas, de pueblos originarios, se logran por lo menos evidenciar y visibilizar eh, situaciones ya de gran vulneración. Sabemos que, que el agua se volvió un bien también en Wall Street, desde la privatización que ya preexistía en países como Chile eh, y en otras situaciones eh, regionales, ahora está terminando de ser como algo eh, evidente, y por eso también tenemos nosotros y nosotras que radicalizar, yo creo, nuestras luchas, porque en realidad las problemáticas son comunes, en muchos casos se diferencian localmente por contextos políticos. Y claramente hay política eh, de gobierno que eh, sostienen, digamos, conceptos democráticos, pero que luego cuando se encuentran frente a la posibilidad de, de permitir a transnacionales de apoderarse del territorio, no intervienen o si bien facilitan. Lo mismo estamos con las represas hidroeléctricas, es un problema gravísimo que se presenta en todo nuestro territorio, sabemos de Berta Cáceres que perdió la vida, fue asesinada en Honduras en 2016 justamente para defender el río de, de, una, de una represa hidroeléctrica, pero también tenemos ahora un debate muy fuerte en Argentina y en la zona, en la región, por la hidrovía Paraná-Paraguay, que también está vinculada con estas políticas para poder permitir a los barcos transitar libremente el Paraná, que ya está contaminado por los pesticidas, por las prácticas de abuso del territorio, y eso es algo que se ve que ya es un plan regional, no es más relacionado solamente con la política de un gobierno, de un país, sino es un momento histórico donde se están eh, realmente como endureciendo ciertas políticas extractivas, porque se están perdiendo los recursos naturales, ya se nota la escasez, y entonces hay un acaparramiento mucho más eh, radical y perverso. Pero por suerte yo creo que también en relación a las reacciones que hubo en los últimos tiempos con los incendios, incendios de bosques nativos, incendio de humedales, hay ya una evidencia de, de estas políticas y, y hay una resistencia de, la, de, la, de los pueblos para poderse organizar también por vías legales, como hizo en este caso... También respecto del Paraná, eh, cabaleiro y toda organización de naturaleza por derecho, pero también es como que hay muchísimos nuevos recursos que se están estableciendo dentro de esta esfera global que nos permite... Eh, poder trabajar a nivel transversal y defendernos por las vías legales y por las vías constitucionales y las vías de organización de los movimientos socioambientales. Así que hay seguramente una radicalización porque la pandemia eh, empeoró las condiciones de la biodiversidad, pero también la pobreza y la falta de, de recursos, de la distribución de estos recursos y vamos a tener eh, un nuevo, también un cambio en los próximos años, eh, que va a determinar que el agua realmente sea mucho más eh, litigio, litigio y necesitamos podernos organizar para, para eso Muchísimas gracias Florencia, también me das pie como para, como para preguntar eh, a la vez a Bandana ahora, eh, digamos resumiendo con esta pregunta anterior, eh, también cómo afecta la pandemia, digamos, toda esta situación que estamos viviendo ahora y si realmente eh, hemos aprendido algo y si además el sistema productivo está tan íntimamente relacionado con la pandemia también y con futuras pandemias. Eh, pero digamos que vamos a retomar también, porque hay mucha preocupación por lo que veo en los diferentes comentarios, ¿En qué, qué posibilidades hay de solucionar esto? Si el acuerdo de Escazú, por ejemplo, si los acuerdos o las cosas que nos van protegiendo de este atropello ambiental que sucede tan, tan estrepitosamente, si, podemos, eh, si tenemos algunos recursos o algunas formas de defensa como para que esto realmente pare o para que podamos llevar el mundo por un mejor, a un mejor lugar. Bandana, te escuchamos so in the early stages of the pandemic and the, and the first lockdown in india all the rivers became clean we could see the snow peaks from far away the fish could be seen swimming in the waters but that lasted for a short time because even though people's freedoms are still not fully recovered the the rights of the corporations to pollute have been put on fast forward And I want you to remember an image. And this was in the middle of the pandemic. Because while on the one hand, we know we must reduce our ecological footprint, our water footprint, and go local. Big business is thinking of even more long distance chains under their control, driven by digital, driven by artificial intelligence, driven by bigger container ships, And there was this container ship, giant container ship stuck in the Suez Canal yeah. for days on end. And that is an image that I keep thinking of, that you are building further and further, bigger and bigger with more and more fossil fuels, thinking that you will somehow rescue a destructive ecocidal genocidal economy while you lock people's livelihoods down i'll pause there for the interpreters yeah yeah i man... want you to because your question was on on the statutes on laws i think the first law is the rights of mother earth even though it might not be the law that is governing. The second is the laws that we have that are being dismantled, we've got to defend them. We have laws against water pollution, but everywhere they are being given a go by. We have laws against toxics. So we need to use existing laws, to defend them, deepen the rights of mother earth, the rights of rivers, the rights of water, and third, recover water as a comment. When water privatization started, we created un movimiento mundial, y puedo decir que el 95% de los proyectos de privatización de agua by people's por el movimiento de la gente. Ese es el espíritu que siento que está detrás de tu campaña los derechos agua. Tengo muchas preguntas que, que me están mandando y, y creo que tienen que ver básicamente con cómo lograr este cuidado. ¿no? ¿Cómo lograr que cuidemos el, este bien esencial? Y también la denuncia, ¿no? Es cómo, eh, cómo crear conciencia en la población, que es justamente, sí, como dijo Bandana recién, la intención de esta campaña, ¿no? Porque la verdad que el, esta campaña lo que pretende es justamente difundir los saberes de, todo, de todas las personas que están involucradas en este cambio de paradigma. Eh, pero, ¿cómo crear esta conciencia? Y también la pregunta es, eh, ¿Cuál es el efecto de una relación con nuestro entorno y naturaleza cuando es vista solamente como recurso de explotación y no como entidades vivientes y finitas? Más allá de una mirada religiosa, ¿qué implica esta tecnificación e industrialización del mundo frente a la lucha de muchos pueblos originarios que luchan por su defensa y mantienen otro tipo de vínculos por los ríos, la tierra y etcétera? Que, que tienen estos saberes originales, ¿no? que nos, nos van guiando el camino, pero digamos, si realmente se pueden escuchar. Estas son las, las preguntas y las preocupaciones de las personas. Pasaría a, creo que un poco está respondido con lo que dijo Bandana recién, así que pasaría a una pregunta que sería, ¿las mujeres y disidencias eh, están mm, legitimadas o capacitadas para liderar la transición ecológica más allá de la dominación y la violencia? Bandana, es una pregunta para ti. Florencia, prepárate porque también... Well, the question wasn't clear. Will you say it again, eh, Las mujeres y disidencias, ¿están capacitadas o preparadas para liderar la transición ecológica más allá de la dominación y la violencia? well it's very clear that if we do not resist then domination and violence will intensify and they will ruin every river they will pollute the last drop of water and you know i did a study a few months years ago that most of the refugee crisis is because of the desertification and destruction of the land you know we just Because the story, the narrative created from America and Europe is they want to get hold of our rich lives. No, these are desperate people. Are people leaving Afghanistan because they want to get rich in Europe? They're leaving Afghanistan because the conditions are not livable. Syria, the big drought of 19, 2009 destroyed agriculture, and the farmers moved into the city. And then the weapon sellers said wow what an opportunity let's make them fight each other the government wanted to support them the world bank structural adjustment said you cannot support your farmers it's against structural adjustment and then of course the weapon and now we have syria a war without end nigeria lake chad disappeared all of this industrial agriculture globalization extracting water pitting people against each other creating refugees i think our work is to tell the true story the true story from the eyes of the people and the lives of the people and the life of water and those stories woven together will be the narrative of the future that is why women and resistors will shape the future otherwise we have no future if Florencia, tal vez este, que sos de acá, de estas tierras, eh, se te ocurre, porque nosotros decimos mujeres y disidencias, no sé si eso será un concepto conocido en la India, pero para nosotras que ya venimos transitando, digamos, este desarrollo feminista un poco de la, de la sociedad, por suerte, eh, estamos incluyendo, digamos, todas las diversidades en, en lo femenino, ¿no? Entonces. Eh, quería preguntarte a ver qué te parece a vos, eh, si realmente ya está listo el movimiento ecofeminista o feminista como para tomar un poco la posta en toda este, esta transición a la, a la agroecología, a la ecología en general. Claro, yo creo que son caminos eh, que estamos transitando, eh, seguramente agentes de cambio somos las mujeres, son eh, la disidencia, todas formas de resistencia, y de empoderamiento, ¿no? y aprendimos mucho en la lucha, por supuesto, por el derecho al aborto, que se consiguió cuando se, se abrió el, el rayo de acción. Entonces logramos eh, aunarnos en una lucha común por el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo, también reconociendo que esa diversidad de disidencias eran parte de una misma lucha, y yo creo que dentro de la, de la lucha socioambiental tenemos que, que también apuntar hacia el mismo sentido tenemos que sentirnos parte de, de una misma lucha, de una misma identidad que necesita resistir contra este avasallamiento, y que a la vez somos fuerza colectiva cuando logramos ponernos en red, cuando logramos construir este, este telar, y, y dentro de esa diversidad eh, encontramos nuestra fortaleza. Entonces aprendiendo de la memoria del pasado, de los ancestres, pero también construyendo un futuro eh, donde esas diversidades sean parte y que esa biodiversidad incluye ese concepto también de diversidad cultural, de diversidad de identidades, Así que yo creo que la transición ecológica en realidad es algo que, que ya se estaba realizando hace mucho dentro de comunidades originarias y formas de vida en, en conexión y, y en el concepto de ecodependencia con todos los seres vivos. Pero hoy tenemos que transitar esa construcción hacia qué tipo de sociedad queremos. Entonces las ciudades sabemos que el litio que se consume para nuestro celular está de destruyendo la naturaleza, entonces, ¿cómo vamos a imaginarnos ese modelo de desarrollo? ¿Cómo lo vamos a deconstruir para poder eh, recuperar una identidad comunitaria dentro de, de los nuevos procesos que nos han permitido también empoderarnos y, y avanzar en la lucha por nuestros derechos? Por eso, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, los derechos de, la, de elegir por nuestro cuerpo, en nuestro territorio, es parte de una misma concepción, una misma lucha, tenemos muchísimo camino eh, ya trazado, pero aún nos falta eh, ponernos realmente en red para eh, apostar a un bien común y, y lograr que esa diversidad sea un poder y no una, un elemento de... de de destrucción interna de nuestro mismo proceso. Así que yo creo que el ejemplo está justamente en la lucha de, de esos pueblos originarios, de las asambleas, de vecinos y vecinas con toda la diversidad que pueden contener y que dentro de, de, de, de este nuevo camino podamos eh, aunarnos en, con elementos de también radicalidad, porque la violencia en realidad se está perpetrando hacia nosotros y hacia eh, la naturaleza, por lo tanto hay que reinventarnos también formas de lucha y formas de resistencia cultural hacia la una construcción de un imaginario diferente. Eh, me das pie como para pasar a una pregunta que tiene que ver con esto, que si crees que es una deuda del feminismo, digamos, eh, tomar este compromiso con la transición ecológica, si es algo que todavía tenemos pendiente. Y sí, por supuesto, yo creo que, bueno, hay muchos feminismos, como hay muchos ecofeminismos, entonces no hay una única línea ni una única interpretación, pero por supuesto que la deuda yo creo que es política. Los movimientos políticos tienen históricamente una deuda con la problemática socioambiental, así como, volviendo, cuando vino Bandana a la Argentina para el CINCA 2016, teníamos esa búsqueda de que los movimientos de derechos humanos se asociaran a la lucha del movimiento ambiental, que era un factor todavía que no estaba del todo allanado. Y gracias a la visión de, de una referente como Bandana también se permitió hacer esa conexión del presente, el pasado, eh, y por eso yo creo que dentro del feminismo necesitamos todavía construir esos lazos que nos permitan reconocernos dentro de las diferencias, pero apostar hacia ese, ese mundo y ese bien común eh, de una misma manera. Entonces creo que la deuda es desde lo político, que lo personal es político, y desde nuestros cuerpos como nuestro territorio las luchas deberían ser eh, en alianza con, con los movimientos que vienen defendiendo la tierra ancestralmente y los que hoy en día también están jugándose la vida eh, frente a, a, los, a los conflictos extractivistas y a muchísimas otras formas de dominación de este sistema, patriarcal, capitalista, que claramente eh, tenemos que destruir dentro del concepto eh, esencial de la dominación del cuerpo de la mujer y de la naturaleza. Esto también me retrotrae a, la, a otra pregunta que tenemos eh, acá agendada, que es si el, el abuso a las mujeres, al cuerpo de la mujer para extraer placer, también es el abuso que se ejerce sobre la tierra para extraerle sus recursos. Hay como si hay un cierto paralelo en esto, y quiero además juntar con esta pregunta un, eh, una pregunta para Bandana, que sería eh, si hay algún paralelo en las religiones hindúes o orientales con esta supresión del sagrado femenino que sucede en las, en las religiones del Génesis, ¿no? en donde la mujer está por debajo del hombre. Eh, le quería preguntar esto a, a Bandana, eh, digamos si hay alguna relación con las religiones y con la cultura digamos misma entre el hombre y la mujer en, en la India y en las religiones orientales, como sucede con las religiones judío cristianas. Well, first, let me begin with the fact that Latin American culture is not Western Christian culture. Its root culture is the Pachamama culture. The Occupy culture is the Christian religious culture. And I think it is very important for Latin America, for the movement on water, to go back and deep into its roots, yeah? And recognize who are the first people. But coming to the whole issue of, of the violence against women and violence against the earth, Um, I'm, I’m just writing my latest book of the need to move from greed and violence to care and non-violence. And uh, of course, I was reflecting along the way on on all the levels of violence that have become so naturalized. And we see you know the Spanish occupying Latin America, the British occupying all of Africa, all of Asia. The enclosures of the commons the witch hunts we see them all as separate but they were all one the papal bull for, for for basically killing witches because they were close to nature and then bacon writing the masculine birth of time to subjugate nature and he was in charge of the interrogation of witches in England at that time that was his main work but he became the founder of modern science based on that interrogation. Oh, think of Descartes. Oh, I mean, every time I see some nonsensical scientific thing, we'll make the vegetables grow bigger. A bigger vegetable is not a more nutritious vegetable. And Descartes actually said, I'm a thinking thing without a body. No wonder these men created an epistemology, and ontology to violate women's body to violate the earth's bodies. And that is what we have to counter with our worldview of eco-feminism. And on the second part of your question, let me just mention, you know, Florencia is from, originally from Italy and, and I've been part of Navdani International and the International Commission on the Future of Food. And I've been in Florence very often. And if you go to any of the museums in Florence till the period of the Renaissance, the church is Mary. Every church, the central figure is Mary. She was banished only recently. So it became a patriarchal church, again with another papal bull. India, most of our divinities are feminine. The very creative force of the universe is feminine. But we have a patriarchal violent political religion emerging as is all over the world and in so many of my books I have analyzed how neoliberal globalization actually genetically engineers religion to become a fundamentalist religion in order to divide societies along religious and cultural lines while the global Corporations, global billionaires just take every mine, take every mineral, take every river, take every land. The two go hand in hand. The rise of intolerance and religious fundamentals. The Taliban is a creation of the CIA. You know, <laughs> They weren't born on African soils. They were fueled by American CIA money and intelligence and now with American weapons. So this total distancing from The actual manipulation is something we need to do. have about, you know, my book, a democracy talks about these connections and on the whole issue of women's bodies and the earth and, and, and the violation of both. My book, Staying Alive has a whole section on Bacon and Descartes. Please read those founding fathers of modern science, how they basically declared war against womanhood And against our bodies, and if you look at medicine, you know our old temples have women squatting and giving birth, but because we had to be horizontal for the surgeon. All of childbirth was changed all of medicine was changed for the big pharma, which is the poison cartel, which is the big. it's all one lump of greed, you know big pharma is not separate from the biotech industry, they're the same players. And they're running the show right now during COVID. <laughs> and I think we our work is to see the connections, both the connections of oppression, violence, domination, and the connections between all of us for a liberation in diversity, but interconnectedness. That is what we have to do. Stay diverse, stay autonomous, stay unique, but interconnect. And it's, this is how life works. Bueno, yo quiero eh, más o menos sintetizar un poco las preguntas que me están llegando, tan gentilmente de todos los participantes, mmm, preguntas eh, largas que tengo que más o menos organizar como para que esto eh, sea más claro. Así que, lo que la mayor preocupación de todas las personas que están comentando es cómo organizar, una vez más, cómo organizar esta transición. ¿Cómo lograr que, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio eh, no siga con este saqueo y tener como estas posibilidades de resistencia? O sea, eso sería como un y le, por ejemplo la extracción del litio también, me la están mencionando acá, también las, eh, los territorios sacrificados en pos de la transición energética, porque justamente lo que se aduce es que porque necesitamos una nueva... Un, salir de los combustibles fósiles, entonces ahora es la lucha desesperada por el litio, y que también implica, por supuesto, tiene un impacto ambiental enorme. Entonces, ¿cómo lograr esta nueva eh, transición y este, esta nueva perspectiva del, del paradigma por venir con todas estas variables? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer esto? Eh, la pregunta es para Bandana, pero también para Florencia, pero le doy la palabra a Bandana. So I think, you know, the story of water is really telling the story of the ecological footprint of industrialism. You know, it was, it was left as the unaccounted fact. It was assumed to be limitless. You can take what you want to and you can keep throwing garbage into the sea, garbage into the rivers. Uh, and the water crisis is telling us, no, the water is not your mind and your water is not your dump yard, yeah? Water is living, water is its own being. For those who are making linear transitions, that we must get rid of fossil fuels, but we must have the same resource extraction and the same consumerism as in the past. And we must have vehicles and private automobiles, and, but now they must be electric cars this policy shift is what's driving the lithium mining and I think part of what us our work is to tell the truth that electric cars will not save the planet staying home and making our home livable and defending our homes and defending the rights that allow us to stay home that is the only alternative that will prevent climate change because everything else will mine another resource in another community. And even the digital, you know, last year on Environment Day, I wrote a piece. I said, they talk about digital as dematerialization, no impact, huge impact. It is so energy intensive. One transaction uses as much electricity as a big walk energy uh, consumptive household in Canada and America. So we have to look at the ecological footprint, including the water footprint. And it is those of us in the South, it's the women who have to tell the story because sadly, you know, having worked so long in so many countries, I see a lot of our Northern friends will compromise to get the next grant. you know, or oh, there's money there, so I speak in this language. But we speak with the pain of the earth, because that's where we are. And when she hurts, we will scream. And that's why we have to speak the truth constantly. And in the age beyond COVID and to address climate change, uh, the, the voice of the earth, through the voice of indigenous people, through the voice of small farmers, through the voice of women, that is what we must amplify and join worldwide. Eh, en esta pregunta, digamos, en, esta, en este planteo que estamos haciendo, también es muy interesante pensar qué función tiene el arte o la comunicación artística eh, para difundir estos, eh, estos problemas, ¿no? estos conflictos que tenemos como humanidad. Esa es una pregunta para vos, Florencia, que te dedicas eh, a los sí. festivales maravillosos. Claro. <risa> <Sí>. <risa> Como vos, Katia, venimos eh, luchando para romper ese discurso hegemónico de los medios de comunicación y, y lograr que, que haya también desde ese, desde ese ámbito una, una propuesta diferente, que no sea solamente dentro del contenido que, que muestre, por ejemplo, las luchas socioambientales, historias de vida, de resistencia, que muchos documentales y producciones cinematográficas difunden, pero también de esa práctica, de lo que estamos hablando hacia afuera, que corresponda también a ese discurso y, y trabajo interno. Me refiero a cuánto la comunicación, sobre todo en esta, esta época, está llena de mistificaciones, de, de manipulaciones de la información, y lo más importante es lograr volver a, también a una transparencia de, del mensaje, una claridad de lo que somos, lo que queremos ser y de lo que queremos comunicar. Y en eso es una responsabilidad muy grande. También dentro del greenwashing y de las políticas de... Hablar de ¿no? una transición ecológica desde un lugar de eh, maltrato humano, eh, animal, de la naturaleza, de lo, del respeto de la diversidad. Tenemos antes que todo volvernos a, a plantear desde qué lugar estamos eh, luchando hacia este, este camino de transición o cómo, cómo podemos implicar en nuestras prácticas cotidianas ese cambio. Ese es el mayor desafío por eso también se habla de, de reducir el consumo, básicamente ese consumo tiene que ver también con la contaminación cultural que recibimos, que podamos seleccionar la información que, que, que elegimos, podamos también ayudar a que cierto contenido pueda tener su difusión desde otras visiones, por ejemplo, en nuestro caso el cine hay una, un relato que viene de los pueblos originarios o se utiliza para comunicar luchas socioambientales, que es distinto de, del famoso clímax hollywoodiense eh, que tiene una linearidad y que también responde a ese objetivo, de generar como un, un conflicto, una resolución de ese conflicto, pero dentro de un mismo mecanismo de poder. En cambio hay otras historias, hay otros relatos que eh, empiezan desde una cultura diferente donde el presente y, la, y garantizar ese equilibrio de, nuestras, de nuestra identidad ya de por sí es un mensaje que quiero transmitir. Que sean leyendas, que sean visiones, que sean prácticas de cómo hacer la huerta agroecológica o cómo poder eh, transmitir historias de vida que eh, generan ese cambio, esa transición en ellas y en, el, en la comunidad. Entonces también hay una responsabilidad muy grande para la cultura y así como en eh, la realización de estos eventos culturales que muchas veces pueden transmitir contenido eh, muy transformador, pero en realidad están impactando gravemente en la huella ecológica, la huella hídrica en la huella de carbono de un evento eh, con muchísimos viajes en avión o con muchísima participación y consumo de plástico, también tenemos que recordarnos que la economía circular que empieza desde nuestras comunidades originarias, se tiene que volver a practicar dentro de nuestros ámbitos, que sean eventos públicos, que sean movimientos marchas o que sean encuentros de diferente tipo, tenemos la posibilidad de recuperar esos conocimientos y cuidar nuestra tierra desde esos primeros pasos y primeros ejemplos que tienen su poder de contagiar también ideas y, y volver a transmitir otra forma posible de, de generar nuestros vínculos y también transmitir nuestras ideas, así que yo creo que eh, vienen de la mano las dos las la dos cuestiones, lograr comunicar y también lograr generar un cambio profundo interno y que nos permita eh, realmente ser coherentes en este, en este proceso, porque hay muchísima información y a la vez necesitamos recuperar lo que son nuestros conocimientos y generar realmente ese cambio del día a día, de los ámbitos, del territorio, las ciudades no tienen futuro, eh, nuestro, nuestro campo, nuestra nuestro ámbito comunitario necesita que volvamos también a conectarnos con la tierra y de ahí poder imaginarnos también cómo reconstruir una sociedad eh, sostenible. La verdad es, digamos tanto vos Florencia como Bandana, eh, creo que uno de los secretos de todo esto es contar las historias que necesitan ser escuchadas. Eh, creo que de, de parte de las mujeres, que somos las que de alguna forma vamos transmitiendo eh, las tradiciones orales de la importancia justamente de la naturaleza y de los, de los seres que, que cohabitan con nosotros tan maravillosamente este planeta hermoso. Eh, me gustaría también preguntarles a ambas, eh, ¿cuáles pensamientos, o sea, cuáles visiones del futuro en el mundo son las que más tienen, ambas dos? O sea, ¿qué es lo que más piensan que va a suceder en el futuro en el planeta? Eh, de acuerdo a todas estas diagnósticos que estamos dando de, de, lo, de lo posible, de lo que pueda pa pasar en el futuro. Bandana, es una pregunta para ti primero. Well, you know that we have two possible futures. We have a possible future of pollution everywhere, extinction. The few billionaires try to get into space and think they can live on, Ma on Mars, and overnight. A dead planet will become a living planet. And uh, because they think they created life on this planet, they have no idea. Gaia, Pachamama, Vasundara created the amazing life over four billion years. But there is another option, and that is to de globalize, de industrialize. And I would say, as Florencia said, de urbanize because industrial agriculture flushed people off the land into cities, into slums. And more and more people are making their living as waste pickers, you know, living off the waste of other people. We don't have to live that way. The earth is waiting and inviting us saying, come back to me, I wrote a, a letter during the lockdown, the letter from mother earth to all her abandoned people. Because you know, all our urban workers were thrown out of the city and they went home. And the only place was with mother earth so my vision of the future is to avoid extinction to avoid hunger to avoid contamination to avoid climate change is to create gardens everywhere <laughs> and the smallest child can create a garden the smallest community can create a garden and it's the vision of gardens that guides me during the lockdown my sisters in the rural area said thank you for telling us to make a garden at that point it looked So unnecessary, but it saw us through the lockdown and we remembered our grandmother's herbal medicines for building immunity and we have not had COVID. Yeah? So they remembered grandmother's knowledge in the gardens, in the gardens, the earth comes alive, women's knowledge comes alive, community comes alive. That's my vision of the future, gardens of hope everywhere. Eh, acá me, me hicieron una pregunta más que me parece interesante. Es eh, para que la transición ecológica se dé, es necesario que sucedan movimientos que generen cambios revolucionarios. ¿La revolución se puede dar democráticamente? Bandana pregunta. Well, uh, you know, democracy has so many meanings, and uh... For me the meaning of democracy is earth democracy rights of mother earth at the center rights of local communities around it rights of women so that shift from capitalist patriarchy to Earth democracy is a revolution that's a very peaceful revolution but a very radical revolution and we mustn't be assumptions that we are the only ones making a change after all those guys sitting with big money at the global economic world economic forum have already designed a great reset a great reset where nothing belongs to anybody there are no commons. everything is a commodity and they're rewriting they're co-opting the environmental movement through financialization of nature and creating new language of nature-based solutions bill gates has become the biggest farmland owner in america and is already writing conditionalities to lock all of the land and agriculture and forests of the world into his fake manipulated carbon trade. So we have two visions, the authentic vision from the ground up of democracy of all life and the other a continued dictatorship of big money. That is the choice we have. And as Florencia said earlier, we have to unleash our best imaginations, our best creativities, our best resistance and our best re re re resilience and our best solidarities. In order to face the violence that is coming, it is going to be much worse than anything humanity has ever experienced because the big tech with its surveillance machine and surveillance capitalism is not just making money out of our minds and data, they are then turning that surveillance into an instrument of political control. In spite of that, we have to stay free. We have to join hands. We have to continue to communicate like we are communicating today. So never has totalitarianism been more totalitarian. Never has the need for freedom been more urgent. Bueno, voy a, estar, voy a empezar a, a redondear un poquito este conversatorio. Me gustaría que tanto Bandana como Florencia piensen en alguna reflexión final. Y antes de eso, eh, les quiero anunciar que pronto vamos a seguir con otro conversatorio, también la temática ecofeminista, que la vamos a extender a, a un conversatorio que es extractivismo y saqueo del agua, eh, respuestas a la crisis civiliz civilizatoria, que es pronto, es el 26 del 8, o sea, el 26 de agosto, a las 18 horas en los canales de la campaña, y van a estar Claudia Corol, Maristela Suampa, eh, Silvia Papucho de Vidal, Diana Mafia, Marcela Bobato y Cordina, eh, la genia de Marta Mafey. Así que ahí los invitamos para estar con nosotros también que va a seguir esta misma conversación, digamos, sobre de este, esta perspectiva ecofeminista. Le quiero además agradecer muchísimo a las traductoras, muchísimo, porque la verdad un trabajo genial están haciendo, a Luciana Capurro y a Aldana Almaraz, a ambas dos que están traduciéndole a Bandana todo lo que nosotros decimos, y a ustedes todo lo que dice Bandana para que esto pueda este, suceder fluidamente. Y por supuesto, otra vez muchísimas gracias a Claxo, y a Finca, que también tra está eh, transmitiendo en vivo todo este conversatorio. Y, y bueno, y les quiero dejar ahora, los quiero dejar, eh, creo que hay muchas más preguntas todavía, sobre todo en términos de cómo organizarnos, ¿no? de parte de la gente que está participando, de cómo organizarnos para lograr eh, esta resistencia, creo que es la mayor preocupación que veo en todas las preguntas, cómo lograr que las mujeres realmente tengamos el lugar que nos corresponde, digamos, de liderar esta resistencia y esta lucha, eh, creo que más o menos hemos eh, pensado, o han reflexionado ustedes sobre sobre estos temas, así que las invito a ambas a una reflexión final eh, para, para bueno para pensar eh, qué nos queda de aquí en adelante. Bandana, muchas gracias. Bueno, well, close with how I started. That we have to remember that, like water. We have power. We have the power to create oceans drop by drop. We have the power to break rocks drop by drop. We have the power to join little streams that become giant rivers. We have the power to circulate and create community and circular systems. So for everything that capitalist patriarchy is doing wrong, we have an alternative. They have destructive power to destroy, contaminate, pollute, extract the water. We have the power to be like water, to love the water and regenerate water. Thank you. Eh, te escuchamos Florencia. Sí, yo solo que decir que que el agua hay movimiento eh, es pura y cuando se estanca muere. Entonces, cada gota que que va al océano puede generar ondas expansivas capaces de multiplicarse, que el agua recibe todas las vibraciones de las palabras, de la música y de los deseos. Como decía al principio, eh, somos capaces de mover las mareas y nos conectamos con la tierra y con la luna, con el ciclo natural. Entonces tenemos ese poder, tenemos seguramente una nueva condición mundial porque el sistema y el paradigma eh, preexistente está claramente en crisis, entonces solo nos queda volver a, a sentirnos, a reconectarnos con, con ese poder que tenemos, poder ancestral y poder eh, real, y, y por eso también como que cada vibración del mundo externo y de las personas eh, genera toda esta expansión infinita en el agua, entonces cada uno y cada una componemos también ese océano y ese movimiento. Así que... Me invito a todos y todas a, todes, a sumar nuestras gotas participando en estos procesos, en estos encuentros, eh, transmitiendo la palabra, transmi transmitiendo las buenas prácticas, transmitiendo el compromiso, la pasión por esto, y que a partir de eso se va a poder construir realmente también una plataforma eh, donde las diversidades puedan aportar para realmente construir ese o esos imaginarios de sociedad inclusiva, justa, en el respeto de las diversidades, en armonía con la Tierra, pero tienen que empezar desde adentro nuestro, desde nuestras emociones, que como el agua, tienen el poder de cambiarlo todo. Muchísimas gracias a ambas, tanto Florencia como Bandana, Realmente para mí ha sido muy conmovedor escucharlas, realmente me parece que tenemos la posibilidad en nuestras manos y en nuestras ideas de hacer el mundo que queremos, que realmente lo podemos lograr, todos nos, todas nosotras, todes y todos los hombres que están empezando a construirse y están empezando a hacer cada vez más sensibles a lo femenino dentro de ellos, ¿no? porque hay muchos que están haciendo todo ese trabajo. Así que creo que realmente todo, todo el nuevo paradigma que se está construyendo tan arduamente, pero que, que realmente tiene enormes posibilidades de suceder. ¿no? Y ustedes me dan eh, como esa alegría de sentir que esto realmente es posible. Así que les quiero agradecer muchísimo esta participación, pero muchísimo, y de corazón, de corazón, porque es un honor enorme y además una alegría eh, haber compartido con ustedes estas reflexiones, estas ideas, sobre algo que nos importa tanto a todos. Muchísimas gracias a todos, todas y todos por haber hecho esto posible. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Bye bye. Thank you very much, Vandana. Thank you, thank you, Vandana. My bye, bye,